Gracias Carolina, Francis, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Miren, eh, ya se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader. El análisis, nuestra opinión, opinión, sobre esto, usted podrá estar en desacuerdo conmigo, podrá estarlo, eso poco interesa. Pero lo que ustedes están viendo ahora mismo del gobierno de Luis Abinader no es más que la estabilidad que venía teniendo la República Dominicana en los últimos 16 años. ¡Ay, cuánto duele eso! Por eso ustedes ven que en la República Dominicana no, se, no hay crisis. Porque venimos, veníamos teniendo una estabilidad macroeconómica y económica muy fuerte, de hecho la CEPAL había dicho que la economía más robusta de América Latina era la Dominicana y ya se está hablando de, de, que, la, de que la economía va a crecer la República Dominicana incluso un 6% ¿qué significa esto? que nosotros veníamos bien, Este es un país que estaba económicamente muy bien por eso ustedes ven el crecimiento de la clase media en el país. Lo que demuestra que el, el sistema económico que se había implementado en la República Dominicana funciona a la perfección, tanto así que los funcionarios que están ahí son todos los que estaban, salvo algunos cambios que hicieron ahora en la Junta Monetaria, pero hubo que dejar a las autoridades que estaban porque son los que saben resolver en materia de economía. Ahora bien, hay un dato que yo quisiera, eh, no voy ahora a decir si, si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque el gobierno lo que viene es refrendando lo que encontró. Refrendando lo que encontró. No me pueden decir una medida diferente en materia económica que se haya, que se haya implementado. Ninguna. Ninguna. Dicen, dicen Ah, no ahorramos tanto por aquí, no ahorramos tanto por aquí. Pero mientras tanto, el propio presidente que dijo, en un mar de contradicciones que, que ha venido verdad, eh, mostrando durante sus 100 días de gobierno, que encontró un país quebrado. Pero en todo el país, donde quiera que va, ha ofrecido miles de millones de pesos en obras. Pero no solamente eso, sino que está tomando prestado y en un país quebrado no le prestan. O sea, es un mar de contradicciones. Fíjense ustedes que ya se habla de 2.500 millones de pesos para, eh, una, para la, la carretera, eh, la autopista Duarte. Fíjate tú que eso no es importante ahora mismo, pero ya se va a comenzar con eso. Y se habla de la, de la construcción de dos puentes para conectar a Santo Domingo Este. Han, eh, han ofrecido en el país entero miles de... Miles de millones de pesos en un país quebrado. Fíjense ustedes, por eso claro, hay que saber, hay que saber entenderlo. Hay que saber entenderlo. Algo que quiero criticarle al gobierno de Luis Abinader, primero es que antes criticaban las bocinas del gobierno, a lo, a lo que defendían el PLD, y ahora están, están gastando miles de millones de pesos también en publicidad. Ayer y hace varios días yo vengo observando que el hashtag, así que se dice muchachos, hashtag, estamos cambiando, se mantiene tendencia en Twitter todo el tiempo. Digo, pero ven acá, explícame esto, porque los que mínimamente sabemos un poquito de tecnología sabemos que para, para que algo se convierta en tendencia, mucha gente tiene que compartir lo mismo. Y yo, pero ya hay tanta gente compartiendo ese hashtag. Ah, pero inmediatamente aparece publicidad colocada en Twitter y un grupo de bots, bots, es que se dice muchachos, bots, pagos para mantener la tendencia, estamos cambiando. Miren qué vaina, ¿eh? miren qué vaina la que utilizan estos estrategas, que desde el punto de vista estratégico, publicitario, para el gobierno está bien, pero eso es en campaña. Y mantienen la tendencia, mantienen en tendencia el hashtag, estamos cambiando, revíselo usted, no me crea a mí, revíselo usted en el Twitter y mire constantemente para que usted vea que siempre ese hashtag está, lo, porque lo están sembrando en la mente de la gente. ¿Cómo? Es la gente que lo está compartiendo. No, son ellos como gobierno invirtiendo dinero, votando cuarto en eso para decirle a la gente estamos cambiando. No, demuéstrenlo con los hechos, en vez de estar eh, en publicidad. ¿Y por qué yo digo que el gobierno de Luis Abinader lo que está ahora mismo es refrendando lo que encontró? Colócame una foto, Israel, que mandé ahí. Ayer, el país se, se colocó a Juan Luis Guerra como el embajador. Nada más enumeré en un anuncio. Para promover el turismo. Qué bueno. Yo lo felicito. Excelente idea porque Juan Luis Guerrero es un símbolo de la República Dominicana Internacional. Deberían también utilizar a Romeo, a Pedro Martínez, eh, a toda esa gente. Que son símbolos, íconos de la República Dominicana. Ah, pero hay un detalle que se le fue. Póngalo en full pantalla. Señores, que hay que hacer anotaciones. ¿Qué dice ahí? República Dominicana. Leanlo, muchachos. Conmigo. Como la escuelita. República Dominicana. Lo tiene todo. El eslogan y el logotipo que utilizó el gobierno del PLD para promover la República Dominicana. Fueron tan mezquinos que intentaron cambiar eso y no se le dio. En un proyecto que ellos le llamaron eh, en Marca País, intentaron cambiarle todo porque era del PLD. No fueron honestos No, por eso fue el mismo PLD que lo hizo Pero espérate eh, Fue Danilo Pero que espérate. mandó a, y pagó 32 millones Pero espérate, espérate Y tuvieron que volver a ese Yo solo decía Me gustaba el de República Dominicana Lo tiene todo Porque englobaba más La República Dominicana del Mundo Eso es un disparate No, la República del Mundo Sí, la República del Mundo Eso es un disparate Este, sí Y entonces lo, lo, ayer lo colocaron sutilmente y volvieron a los orígenes. Volvieron a los orígenes. El gobierno durante estos 100 días no ha cometido errores. Bueno, sí, algunos errores que ha tenido que darle para atrás, ciertamente, los, los impuestos, alguna metida de pata, el caso de Kimberly, eh, eso. Pero en sentido general, no pueden decir que han hecho nada en estos 100 años que no sea reprender lo que encontraron. Estos 100 días. Sí, lo 100 días. Sí, los años. De verdad, 100 días. Refrendar lo que encontraron. Y eso cualquier economista lo puede demostrar. Cualquiera. Lo podemos hablar con el que sea y se van a dar cuenta que lo que encontramos fue estabilidad. Por último, Israel, en un minuto. En sentido político, Luis Abinader está cometiendo errores políticamente. Se ha olvidado del PRM. Porque a Luis Abinader realmente no le interesa ya el PRM. Le interesa la CLAC, ese grupito que está con él. Ese, es, es la oligarquía que está con él. Y está dejando en su puesto a toda la gente de la fuerza del pueblo por encima del PRM. Oigan esto, incluso dejando en sus puestos si poner a, a gente pelear. que... Eh, de manera, si se quiere Antiética, renunció Un mes antes al PLD Para que lo dejaran en su puesto Ahora Incluyendo maestros Que renunciaron un mes antes de la campaña Yo renuncio al PLD después de tener 20 años ahí, yo renuncio Pero era porque le iban a hacer técnico Olvidándose Del PRM, de la gente Que trabajó y que ahora le dicen No hay puesto para ti porque tú no estás preparado Y aquel está preparado y están dejando a la gente de la fuerza del pueblo, eso le va a dar duro al PRM en las próximas elecciones, si no se ponen de acuerdo, porque el que trabajó, el compañerito que trabajó para llevar a Luis Abinader al poder, y a ese grupo oligarca que llegó al poder, y ahora ya no, ay no, eso solamente somos un grupito aquí, y la fuerza del pueblo. Que, que se preparen, si sí, tú difieres de mí, pero ese es mi punto de vista, y, y, y está ahí, y, está y te lo puedo poniendo, mencionar con nombre, cosas que no son. te no lo puedo mencionar con nombre, eso. te lo puedo mencionar con nombre, específicamente aquí en Están San Francisco de Macorís, a, a quién nombraron en la Junta Monetaria, no a está quién está nombraron, está a, está la, está a la candidata a vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, o oh. ¿Quién el, el, el, el, aquí, por ejemplo, eh, eh, eh, hasta ahora la, la encargada la de, de la el pueblo mujer. no tuvo alguna participación la en el la elección del PRM. Pero esa, claro, esa porque éramos, éramos aliados no, en 23 no diciendo, provincias y eh, en no el Estado, diciendo, gracias a Leonel Fernández, Luis Abinadero, de presidente. Yo no estoy diciendo si, si son aliados o no son aliados. No, no, a claro. lo que yo me estoy refiriendo es Somos que una oposición constructiva a que han dejado fuera a los compañeros del PRM contra... eso es para falso. colocar a la gente de la fuerza eso del pueblo. Eso es falso. Y eso le va a hacer daño al partido a lo interno. Estoy hablando políticamente. Bien. Le va a hacer daño al partido y después adiós que reparta suerte. Bien. El tiempo está Gra bien. Gracias, mi querido amigo. Ahora, debo aclararte que doña Sergio Elena es reformista y viene de una estirpe muy reformista de ah, Seliman, sí. Seliman, Seliman sí. cómo se llama Sergio la... Elena. Sí, sí, de el, de sí. Consenso, el, sí de es el es un gobierno de consenso. Está el partido es de consenso. La fuerza es un pueblo. Y tú, eras, tú, eras una lo, tú eras Tú el lío que se le va a mandar a Luis Abinader. La en parte que yo no entendí... Ah, ajá, eh, eh, No, eh, me gustaría ver, Yerian, eh, el enfoque que tú le das... Es especulación. No, no, no es de eso. Especulación. Tomándole la no, no es palabra Vamos a la Vamos a leer a Es el que aquí. lo dice sí. Cuando, sí. Tú sí. Sí. cuando tú andas. Pero yo no estoy nombre. Adelante, buenos días. Buen día, Buenos días, día, días. ¿Quién nos habla? a decir, Rosa vos? Cabrera, le voy a decir que si bien es cierto que están dejando a las personas que trabajaron un poco rezagado no menos cierto es que si hoy es presidente eh, Luis, Luis Sabinader, Sabinader. es porque el do doctor Leonel Fernández eh, cogió sí. todo para dárselo el apoyo, incluso todos los que Fuimos de la fuerza del pueblo, votamos por Luis Abinader y por eso se polarizaron las elecciones para que Luis Abinader hoy fuera el presidente y que se sepa... Que Luis Abinader no solo ganó con el PFM, hoy es el presidente de todos los dominicanos y todos los dominicanos tenemos derecho a, a, a, a trabajar en el gobierno Así y es. debemos saber él está haciendo un buen gobierno y lo felicitamos, no lo ponemos en duda, pero quiero que ustedes sepan que si no hubiese sido por el doctor Leonel Fernández hoy él no fuera presidente de la República. Eso es lo que dice muchas gracias pues, dama. Binader votó el pueblo. Muchas gracias, dama. votó el Luis votó el pueblo. Votó el pueblo. Quien campaña. sacó el PLD fue el pueblo. No, no, no leonel fue el pueblo que lo sacó porque se jartó. De, de, sí, de marca sí, país. Jota. Interrumpe, se jartó, interrumpe, a, interrumpe los de la base. <ríe> que <ríe> ¡Jota! jota sí. que, que tú, No recuerdo el término ah. que usaste. Eh, porque se, eh, se utilizó, o aparentemente parece que se va a utilizar de manera sutil, se va a iniciar. Eh, la campaña de eh, poner. en, se llamaba? en La República Dominicana lo tiene todo. Tú decías un término que por eh, que ahora lo están usando por. Eh, no, egoísmo. No recuerdo sé cuál fue no, la palabra. No, no, no. Mezquindad. Mezquindad. O sea, ¿cuál, cuál es el, el, el, el aspecto malo que tiene? Que no reconocieron Que en cuando el ellos lo pre presentaron el segundo proyecto, dijeron que fue algo de ellos. No dijeron que fue una continuidad. Y encontraron errores ahí. Entonces luego tuvieron que admitirlo por eso. Porque, porque han sido mezquinos. Y cuando dijeron no, también vamos, que encontraron un, un eres país injusto, quebrado. Vamos a ver. Y, eres y, injusto. Y y vamos estás a, vamos repartiendo a verlo, millones o sea, de pesos. Miles de millones de ya pesos. Ya ustedes ¿no? han batido okay, ese tema mucho. Vamos a los WhatsApp. Adelante. Tenemos otra llamada hay ah, otra llamada. Adelante. Buenos días, buenos días, día, día, mis queridos panelistas. Voy de acuerdo en parte con Yayan de, de la parte final, no, no al, al inicio del ataque, sino final. Sí, porque este, le dio mucho bobo verdad, al pasado oye, gobierno, que lo fue que sacado, no era por bueno, sino este, porque lo sacaron. Porque, que lo, lo grande, eh, eh, lo, lo nombraron, oye, ni nos miran a los vecinos. Después Bien. que ofrecieron puestos y ofrecieron, claro, vinieron alguien. a, claro. a y tienen eh, el currículo que le vamos a dar empleo. Por ejemplo, yo oye, tengo un solo hijo no, no. y me le ofrecieron empleo, ahora ni siquiera me ven. Los okay. pobres compañeritos, lo puede compañerito, decir así, llevándoselo la el diablo y un grupo arriba en el poder eh, negociando con Leonel puestos. Ustedes se creen que es fácil, una gente que, que le prometieron eh, eh, empleo y que ahora somos todos los dominicanos. Mire, la política es así. El que trabaja bueno, en política lo hace. Vamos a continuar con los WhatsApp, Hay que cambiar, hacer, que, WhatsApp, hay, mis que cambiar amigos. hay que romper con eso. Pero Bien. nombrando a adelante, la gente de la fuerza del pueblo. Adelante, a todos adelante, los dominicanos. Adelante, eh, hasta tú, que. Es más, voy a decir el nombre espérate, de, de uno. Dilo. Espérate, dilo. vamos a lo Lo digo. Dilo. Mi amigo. Dilo. Mi amigo y el que lo quiero muchísimo, Napoleón Ovalle, no me que estar. era peledeísta y renunció un mes antes de las elecciones, era maestro en una escuela y lo nombraron como técnico, por encima de, lo, de, de gente capacitada que hay ahí, y, que me, y me duele tener que decirlo, pero no la verdad, no y lo hicieron técnico, lo hicieron técnico por encima de muchísimos maestros, eh, con Napoleón mayor nivel me académico que él. Más. Porque, pero no merece Canchanchanería, pero por Dios pero ya, Estoy diciendo ya, que hay, hay muchísimos maestros con, ha con, con mayor nivel académico que él Adelante, buenos días Pero eso es un tema que se va a tratar ya, Porque ni siquiera, a está, ni, ni siquiera se ha hecho la, la, la, Los concursos de oposición Vamos no adelante, se van a hacer Adelante, ahora. buenos días Eso hay que resolverlo Y lo que subió, eso, y eso, y los día. Subió como técnico Buen día. Le escuchamos, buenos días Te quiero hermano, pero la verdad Sí, Aló, no me quiera tanto. Ella, ella hay enfermos que no se curan con nada, porque yo creo que eso de, la, de los préstamos en el país no, no significa que estuviera quebrado o no quebrado. Esos préstamos se lo están haciendo después de la pandemia mundialmente a todos los países para ayudarlos. Ya, bien. Ok, gracias por. Tenemos una a... Pero yo ya no ha he dicho eso. Gente, la gente se jartó. Que... No, no se hartó, no. Se jartó, se jartó, jartó. con Jota. Escríbanos al 9372 y no nos manden audio. ¿Qué, ¿Pues, Leonel? ¿Qué, ¿Qué Leonel? Buen día. Bien. ¿Te ha dolido, sí? Bueno, señores, llamada. Antes de la pausa, vámonos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. ¿Qué partida que ha dolido? Buen día, equipo. Buen día, día. Gita Ureña. Gita Ureña de este lado. Cuéntame. En lo último que ya han dicho, estoy totalmente de acuerdo, 150%. ¿En ¿En Napoleón qué? Ovalle llegó ayer al PRM y ya es técnico. Y hay muchos, pero muchos, maestros preparados dentro del PRM que debieron de ser técnicos. Con, con mayor nivel académico que él. Con más a nivel, a ni, o más o igual. Eso estamos de acuerdo. Eh, es decir, llegó el barco. Se hunde el barco, se tira a la rata y se queda. Bueno, eso es algo otra cosa. Ya okay. vieron que el PLD se iba y quisieron votar el PLD para... Eh, eso es así. Ahora sí. bien... Pero eso no decían cuando le hicieron todo lo que hicieron a Leon. Lo que yo digo es que Napoleón debió de irse para la fuerza, de, fuerza del pueblo o debió de irse para Alianza País o la Fuerza a Nacional Progresista sí. que yo no estoy esperando a todos o la Fuerza Nacional Progresista que bastante, eh, bastante necesita apoyo del pueblo ahí pero tú sabes por qué fue, ¿verdad que sí? porque tiene un amigo Canchanchan ahí que es un alto dirigente del PRM está claro. y le dijo ven para pero que juega, estamos con los esta sabe. yo no me lo sé ya ya imagen vamos a irnos a la pausa en el whatsapp vamos a abrir el descuchito con esta imagen para Francis y para ayer me está pasando que no veo la lo Francis, a ti de allá. Vamos a ver. Ahí está. Eh, ¿Qué le Luis parece? Agander Mira qué foto. Y Lionel Fernández. Hay otra. M m m la, la, la, la, bueno, que, m qué, miren qué foto. Vamos a la pausa, mis amigos. <risa> miren m vámonos qué a la foto. foto. Y así Lleado ya, ya están está tirando.